titulado Territorio, luchas y resistencias, horizontes comunitarios frente a la reproducción de desigualdades del capitalismo en América Latina. Un esfuerzo eh, realizado entre siete diferentes grupos de trabajo de, de esta red Claxo, un encuentro es un esfuerzo mancomunado desde diferentes latitudes de América Latina. Eh, voy a hacer una una lectura, una presentación muy general de lo que vamos a hacer hoy, eh, un poco para, para que tengamos un contexto general, pero también para que, que sepamos qué se va a hacer y sobre todo pues para invitarlos, ¿no? para invitarlos e invitarlas a que durante el trayecto de la jornada pues nos, nos estén acompañando. Tenemos por la mañana tres mesas eh, temáticas, teóricas, eh, donde se van a debatir tres o más bien desde diferentes, desde tres diferentes lugares de enunciación, eh, vamos a trabajar con una pregunta miradora, movilizadora. Por la tarde vamos a trabajar algunos talleres en donde la idea es que todos y todas las participantes podamos eh, conocernos un poco más, pero también podamos responder estas mismas preguntas desde nuestras propias trincheras. ¿no? El... El foro es convocado, es una invitación para compartir, para resonar entre el Grupo de Trabajo Territorialidades en Disputa y resistencia, el Grupo de Trabajo Ecologías Políticas desde el Sur, Abyayala, el Grupo de Trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos, el Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización, el Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano y finalmente el Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Eh, estos grupos de trabajo agradecen y le dan la bienvenida a nuestros invitados y también a los oyentes, a los participantes de la jornada de hoy. Como les comentaba, la metodología de la mañana, la primera parte eh, consistirá en tratar de contestar desde tres diferentes mesas, eh, cuáles son, cómo son, qué contienen esos horizontes de resistencia desde los pueblos, nuevas viejas luchas por la emancipación y superación de todas las formas de opresión, subalternización, violencias múltiples y reproducción de desigualdades y asimetrías. Eh, contaremos con tres diferentes espacios. Esta tercera mesa eh, moderada por el compañero Juan Manuel Sandoval. Eh, estará acompañada, como ya lo han escuchado, por el doctor, profesor Gilberto López y Ríos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por Teresa Calle Castellanos, del Frente de Pueblos de Morelos, eh, por el compañero Ricardo, del colectivo del Centro de Derechos Humanos de Tlachinola, y anabela Cardón, de la tribu Yaque de Sonora. Tendremos dos espacios eh, a las once y a las dos y media, eh, con esta misma pregunta, o con este mismo llamado, para conocer las diferentes trincheras, pues qué se está haciendo. Y en la tarde tendremos un, cuatro talleres paralelos, depende cómo estemos, eh, de gentes y de ánimos, vamos a trabajar sobre cuatro preguntas, y tenemos asignado cuatro salones en esta misma facultad, unos trabajaremos acá, otros en un salón contiguo y algunos otros nos juntaremos en dos salones que hay arriba, más adelante les estaremos dando las indicaciones. Eh, trabajaremos un poco más acuerpando eh, algunas preguntas también en este mismo marco. Mm, finalmente volveremos a una plenaria general eh, Tendremos un momento um, de una lectura, de una declaración que algunos compañeros y compañeras han ido gestionando desde los movimientos sociales de México, pero también de otras latitudes, eh, al, al, en el cual pues, los diferentes GTs hemos apoyado, participado, y vamos a dar un espacio incluso de prensa eh, para hacer la declaratoria, para hacer la lectura de la declaración, y cerraremos con una conferencia performance, encrucijada en lengua de lengua tierra, ¿no? También. Eh, a las horas de la tarde. Entonces, como verán, tendremos todo el día bien copado, esperemos que todos y todas nos acompañen. Eh, algunas compañeras, eh, mm, o con algunas compañeras de acá de Milpa Alta, hemos gestionado el almuerzo, entonces se pueden quedar acá en el horario de una a dos y media, en las afueras de la facultad vamos a tener eh, el almuerzo para que no nos dispersemos tantísimo. Y pues por ahora eso sería todo, digamos, a nivel técnico y logístico. Los contenidos los vamos a ir desarrollando durante la jornada. Eh, como bien saben, pues la idea eh, que nos llama, digamos, es conocer justo estos múltiples procesos de reproducción y profundización de las desigualdades sociales, checar cuál es el papel del Estado en estos procesos, mirar cuáles son los desafíos del pensamiento crítico contemporáneo y latinoamericano. Eh, y pues conocer cuáles son los aprendizajes, cuáles son los aportes que desde los movimientos sociales, desde las diferentes latitudes, territorios, cuerpos, eh, desde los diferentes mundos comunitarios eh, han resistido, digamos, en estos procesos, eh, digamos, contemporáneos y de agudización del capital, del patriarcado y de las desigualdades sociales. Entonces, sin más, Juan Manuel, eh, te doy la palabra, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas todas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los colegas, a todas y todos los colegas de los uh, diferentes grupos de trabajo por haber eh, hecho este esfuerzo de manera conjunta para realizar esta experiencia de discusión conjunta entre académicos y miembros eh, de Tenemos en nuestro primer panel eh, varios compañeros de las uh, organizaciones, eh, nada más que no... Es que no, no había… Okay. Ricardo Robles, ¿no? Entonces, Ricardo Robles viene en, eh, en apoyo a Abel Barrera, ¿verdad? que no pudo venir, del Centro de Derechos Humanos de Tla, Tlachinoyan de Guerrero en México. Entonces, le vamos a dar en primer lugar el uso del micrófono, por favor. Muy buenos días y muchas gracias eh, por el espacio, eh, hola a todas y todos, todes. Eh, yo primero comparto el mensaje de Abel Barrera, que le hubiera dado mucho gusto estar aquí, lamentablemente no le fue posible, envía sus disculpas y también envía sus palabras. Entonces me toca de cierta forma el difícil rol de tratar de, de compartir lo que Abel podría haber traído a este espacio, pero... Sin duda desde ya reconozco mis limitaciones y espero que si hay alguna duda, cuestión que se le quiera plantear a Tlachinolan y a él en particular, podrán hacerla llegar y yo con gusto también puedo llevarla. Entonces el rol y la presentación que les hago es como una persona que ha colaborado con Tlachinolan en distintas intensidades desde 2020 y ahora, salvo por esta semana, colaboro allá en Tlapa, en la montaña, con ellas y ellos. Y bueno… Pasando a, a la presentación que nos propone en este caso, Abel, precisamente es pelear y morir en la raya, ¿no? Para hablar de la situación de las resistencias comunitarias en el territorio de Guerrero. Y una de las cosas que nos quiere resaltar es que en el Estado de Guerrero la gente, ante la ausencia de instituciones, la falta de interlocución política auténtica o efectiva, el uso faccioso de las leyes ellas y ellos han optado por hacer frente a sus problemas y defender su derecho desde sus propias perspectivas y con sus propios medios, muchas veces altamente limitados. Y ya sea que sea en organización ejidal, ya sea en organización comunal, ya sea en organizaciones sociales o organizaciones comunitarias y de muchos otros tipos, de muchas y diversas formas tratan de responder también a las muchas y diversas formas de violencia que coexisten todo el tiempo en Guerrero. Y la gente, y creo que esa es la fuerza del título, no, la gente misma da la pelea de hacer valer sus derechos, así lo tenga que hacer en la raya. Y esa expresión de en la raya, podríamos decir, es en el límite. ¿no? En el límite y además creo que destaca que la, el título sea con una conjunción, es pelear y morir. No, no es pelear o morir. De hecho, muchas veces en la realidad de Guerrero, esas dos cosas vienen de la mano. Y es un poco lo que eh, Abel quería destacarles aquí. La primera parte, eh, podemos entrar a la, a la cuestión de los territorios comunitarios como nuevas plazas del crimen organizado. Y en este mapa ustedes lo que pueden ver es una distribución, está actualizado hasta mayo de 2020 por el equipo de fortalecimiento comunitario. Entonces, obviamente, me decía, esto ha cambiado, hay cosas que se han estructurado de manera distinta. Pero si ustedes pueden ver allí los círculos, de cierta forma, en esta parte de los símbolos verdes es el pueblo MePa, el pueblo, bueno, el pueblo Masabi en verde, los Nahuas en azul, MePa en amarillo y Menda en una pequeña cabeza blanca. No es muy perceptible, pero se puede ver que de esta parte, que a ustedes les quedaría al lado derecho, se concentran muchos de los pueblos y comunidades en resistencia de estos pueblos originarios, que particularmente es la región de la montaña y de la costa chica. Y por otra parte, está la región serrana, más cercano hacia Michoacán, está la parte central de Acapulco y está también la parte de la costa grande, no y la región centro, donde estaría Chilpancingo, ...y donde estaría también Acapulco. Entonces, en esa lógica, una de las cosas preocupantes es que la presencia del crimen organizado, por ejemplo, en Guerrero... ...es múltiple y está esparcida por muchos lados. Abel, quería resaltarles que en Guerrero, como se sabe y se ha dicho muchas veces, es un estado convulso y sumamente complejo. En todos los procesos históricos que ahí se han dado, siempre han existido múltiples violencias... ...y también han existido múltiples resistencias. Hay mucha presencia de grupos de crimen organizado, ya sea sean ayuntamientos, ya sea en municipios, ya sea en regiones... ...y otros tipos de organización. Hay presencia y los grupos muchas veces incluso funcionan como parte de la seguridad pública... ...tanto de los municipios como de otros espacios. Es decir, esto hace complicado incluso saber qué es lo que está pasando... ...y quiénes son las personas que están allí porque puede ser que en algunos casos la gente que es parte de la policía en realidad solamente es una apariencia, pero en realidad debajo hay otras cosas y procesos que responden a dinámicas de crimen organizado o dinámicas de actores que en realidad no cumplen la función que en teoría el Estado quisiera realizar. Incluso también hay cuerpos de seguridad que se amagan función de la mano de proyectos mineros, por ejemplo. Y está el ejemplo conocido por algunas personas de la, de la mina de Carrizalillo, donde incluso en ese lugar hay muchas ocasiones en las que el crimen organizado forma parte de los cuerpos de seguridad de la propia empresa minera que está en, esa, en ese lugar. Entonces eso hace también compleja la forma en la cual se despliega el crimen, porque no solamente es connivencia con el Estado, sino también con actores privados. También se destaca que el pueblo de Barredo se habita en muchos pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Y entonces, como les decía previamente, también está minado de crimen y de ausencia estatal o de una presencia nociva de las instituciones estatales. La zona serrana es donde suele haber más disputas por todo, por el agua, por la madera, por el trasiego de droga. Cada grupo de delincuencia suele, o de poder suele tener su control. Decía de él que parecía un territorio de nadie. Los ayuntamientos son obligados a pactar y trabajar en espacios para lograr al menos algo de espacio y movilidad que las cierto nivel de vida pueda seguir su curso en esos lugares. Y ahí, aún en ese contexto tan difícil y de nuevo recordando el título, la gente está resistiendo ante tantas y tan múltiples violencias. Por ejemplo, ahí en la zona serrana, otro de los impactos que se tienen que enfrentar es el desplazamiento forzado interno. Otra de las consecuencias no tan habladas, no tan retomadas, que al final de la presentación tocaré un poco, la gente ha tenido que salir de sus comunidades, porque no han podido encontrar otra forma de salvar la vida prácticamente. Las disputas se dan también en esa zona porque hay un trasiego de droga muy importante, ya sea desde la parte de Acapulco hacia arriba, pasando por la zona serrana, o ya sea desde Acapulco hacia Oaxaca. Y esto también responde a dinámicas internacionales del comercio de droga y de exigencias que buscan que esos espacios den esos, pues no sé cómo llamarle a esas dinámicas de elementos de la droga y del crimen organizado que ven como negocio esas posibles rutas para sacarlas hacia otras partes del país y hacia otras partes del mundo. Y esos lugares, como decía, hay resistencias, ya sea para cuidar sus parcelas, sus bosques o su agua. Y muchas veces son resistencias invisibles, porque en esos lugares parece que hay como un velo general en el que se les concibe como zonas de sacrificio, donde la gente lucha y sigue luchando en condiciones muy difíciles. Pero nos decía Abel, lucha en la orfandad. En el segundo punto que quería destacar, Isabel, es la colusión. La colusión desde el poder, gobierno, empresas mineras y crimen organizado. En el primer mapa que ustedes ven, en ese es una, digamos, proyección de las concesiones mineras que han sido otorgadas en el estado de Guerrero, en esta parte de acá. Y después, en el otro, se aparece una de las demarcaciones de algo que se intentó hacer en 2012, en los años finales, en los momentos finales del gobierno de Felipe Calderón es una Reserva Nacional de la Biosfera, Y la cuestión es que esos dos mapas, de cierta forma, coinciden. Se traslapan el territorio que se quería concesionar de, de forma minera y la parte de la Reserva Nacional de la Biosfera. Entonces, en el primer mapa, hay que decir que la minería Cielo Abierto ha estado presente desde hace mucho en Guerrero. Nos decía Abel, al menos desde hace tres décadas. Hay muchas concesiones mineras vigentes aún hoy día. Es cierto que la dinámica del poder eh, federal actual señala que no se otorgarán nuevas concesiones, pero hay ahí vigentes y esas siguen latentes y siguen funcionando en los casos en el que están. El caso de Carrizalillo que acabo de mencionar sería una muestra de eso. Y esas concesiones también se dieron entonces en la montaña y en todo el estado de Guerrero. Antes, y eso sí podría ser un quizá cambio que Abel percibe, las mineras tenían todo el apoyo, y aún lo tienen, pero antes tenían una capacidad de control muy fuerte. Ahora quizá ya no cooptan tan fácilmente todas las resistencias y toda la dinámica social de resistencia. Porque hay más resistencias y luchas internas. Y se lucha contra diversos actores, tanto con los actores estatales que quieren imponer el proyecto, como los actores privados, como los actores del crimen organizado. En la montaña, por ejemplo, los pueblos se han podido acuerpar, ...como comunidades y hasta la fecha han logrado que no haya empresas que minen hoy día en el territorio de la montaña. Tiene que ver con muchos factores, tanto la policía comunitaria y la coordinadora regional, como la CRADET, que es una coordinación de al menos 22 núcleos agrarios que se hermanaron y dijeron, decimos no a la minería en la montaña... Los estatutos comunales, por ejemplo, que es uno de los centros normativos de muchas comunidades y pueblos originarios, han sido una vía en la cual se ha declarado en esos estatutos que esa comunidad está contra la minería y eso una vez que se formaliza es exigible para que esa sea un referente de respeto y de la decisión de la comunidad de cerrar las puertas a la minería en su territorio. También se ha dado el apoyo a veces de ciertos municipios como Malinaltepec, como Iliatenco, como Acatepec, que también han dicho que la minería no la permitirán en sus territorios. Y entonces esos coinciden con distintas cosas, la policía comunitaria, los comisarios comunales y girales y algunos presidentes municipales se han aliado y han podido evitar que las mineras entren. Una de las luchas determinantes en esto, y de hecho fue también una lucha que iba a ser afectada por la Reserva Nacional de la Biosfera, es el caso de Juba Guají, que es una comunidad nepa de la montaña, que al final fue en resistencia en contra de la minería. Entonces, otro de los de las problemáticas que a Abel le gustaría resaltar es que las disputas agrarias en el territorio de Guerrero siguen, y se siguen dirimiendo en la raya y en las trincheras. Es decir, primero el gobierno federal no hay una autoridad significativa para dirimir las controversias agrarias. Es decir, lo que el Estado presenta como una opción para que la gente deje de tener conflictos por las tierras no está funcionando y sigue sin funcionar. Incluso con el cambio de gobierno sigue siendo un problema. Y entonces esto tiene una generación de varios impactos en la vida de las personas, tanto muertes, tanto conflictos, tanto desplazamientos, incluso desapariciones. Y el ejemplo de la parota, por ejemplo, y el SECOP en su resistencia es una muestra de ello, que han tenido que luchar en resistencia frente a un proyecto hidroeléctrico que quería hacer por la Comisión Federal de Electricidad del Estado mexicano. Pero esa defensa y esas victorias han venido con muchas consecuencias. Tan es así que en el año 2021, a mediados, fue desaparecido Vicente Suástigue, uno de los defensores que desde hace mucho luchaba por defender el territorio y seguimos buscándolo y luchando por su aparición con vida. Otra, otra parte son las asambleas regionales, y creo que esto destaca también en la fuerza de lo comunitario, que las as asambleas regionales son el núcleo duro de las resistencias comunitarias. Se ha visto y la gente se ha dado cuenta, mucho apoyado por la policía comunitaria, pero no solo, que el espacio colectivo de resistencia y de generación de movilización y organización es su defensa más fuerte ante las realidades brutales de Guerrero. Y entonces en esa lógica la gente ha descubierto, tanto la comunitaria como comisarios, que es la mejor forma para defenderse y luchar. Ante el abandono y ausencia de las autoridades estatales, el pueblo y las comunidades se unen para defenderse comunalmente. Y lo hacen de muchas formas, en esas organizaciones que toman decisiones, pero también incluso siguen teniendo que recurrir a bloqueos de carreteras y vías principales. Porque de otra forma, el Estado y los actores que deciden y influyen en sus territorios no les escuchan. Otra de las cosas que nos recuerdan Abel es que donde el abandono gubernamental existe la defensa comunal. Y lo que se dice es que la presencia de las fuerzas del Estado, por una parte, casi nunca existe, no están allí, pero cuando sí existen es para criminalizar, para violentar y no para proteger a la gente. Y ese es parte del reclamo de las personas, que el Estado cuando está no hace lo que en teoría dice que quiere hacer sino que acaba solamente muchas veces defendiendo las vías carreteras o los lugares que permiten el comercio en el estado de Guerrero. Entonces, ni siquiera con la Guardia Nacional eso se ha visto alterado. Por otra parte, se menciona el caso de que no hay escuelas y no hay seguridad. Y una cosa que fue muy retomada en prensa en últimos tiempos fue la existencia en una comunidad de Chilapa, que se tuvieron que en asamblea decidir la participación de algunos niños en la Policía Comunitaria. Pero el problema aquí es llamar la atención a todo lo que no funciona, al estado de deterioro y al estado de abandono que hace necesario que esa decisión sea tomada. Que además se aúna, como nos lo dice Abel, a la ausencia de escuelas, a la ausencia de seguridad, a la ausencia de alimento, a la ausencia de comunicación, a la ausencia de luz. La gente y los niños empezaron a ser de hecho muchas veces asesinados en los caminos y las balas perdidas les mataban y además son niños huérfanos que no tenían padres que habían sido matados también en estas dinámicas de violencia. Entonces desde ahí muchas veces nos invita a pensar que esas ausencias y esos problemas son los que hacen que esas decisiones sean tomadas, no para justificarlas nos decía pero sí para entenderlas de manera más profunda. Por otra parte, ante los abismos de la desigualdad, la defensa del territorio es primero y aquí resalta la lucha de las mujeres. Las mujeres, las madres, muchas veces no les queda de otra, sino defender su territorio. Bueno, pido dos minutos para poder este, terminar. Pero no les queda otra que defender sus territorios, sus bosques, sus vidas, porque también sufren de demasiadas violencias. Hay casos de violaciones de mujeres en los caminos, la violencia feminicida sigue estando presente en distintas formas, tanto desde actores externos y también ciertas violencias entre las comunidades que tienen que atenderse. Y es por eso que ahí se tiene que hacer alguna respuesta. Por último... Y ya para cerrar, solamente decir que también, como lo decía en un inicio, pelear y resistir para volver a casa es otra de las cosas que Abel resalta como una parte dolorosa, porque incluso la gente desplazada tiene que pelear para ser reconocida como una víctima ante tanta violencia del Estado. Tan es así que en 2022 eh, estuvieron en un plantón de dos meses y medio varias comunidades indígenas fuera de la Secretaría de Gobernación, sin ser escuchadas. Y solo concluyo diciéndoles que desde la defensa que hace Tlachinolan, desde una defensa cercana a muchos pueblos y comunidades indígenas, queda muy clara esta crudeza de que para defender sus territorios, la defensa comunal tiene que ser en la raya. Y eso puede significar muchas veces morir en ese proceso, y significa que para defender sus casas, su territorio, tienen muchas veces que entregar la vida. Y desde ahí, de todos modos, ante todo eso, la resistencia sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a dejar al final unos minutos para juntar las preguntas y comentarios a todos los expositores. Enseguida eh, presentaríamos a Nabela Carló, de la… Bueno, ese es el transporte, okay. Bueno, es que no me pasaron la información, entonces bueno. Le vamos a entonces a pasar el micrófono a Gilberto López y Rivas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buenos buenos días a todos, a, a, a todas. Y, y Me da mucho gusto estar en este foro, territorias, luchas, reexistencias, horizontes comunitarios, frente a la reproducción de desigualdades del capitalismo en América Latina y el Caribe. Um, Ustedes han escuchado la situación en, del, del Estado de, de Guerrero, um, la dramática situación del Estado de Guerrero, expuesta por, por mi colega aquí en esta mesa, a quien saludo, igual que Abel. Eh, este, esta eh, situación trágica es la que se está viviendo en todo el territorio nacional eh, a través de un, de un tipo de, de acumulación que William Robinson, un colega nuestro de California, y, y llama... Eh, acumulación militarizada y yo añadiría que además de militarizada es delincuencial o economía criminal y, y acompañada en, en, en el ámbito de la política de lo que podríamos llamar la necropolítica basada precisamente en este escenario de, de muerte, desapariciones forzadas ejecuciones extrajudiciales y un permanente golpeteo de las formas comunitarias de organización lucha y resistencia este eh, esta acumulación se da eh, a través de lo de lo que pablo gonzález casanova ha llamado como un proceso de recolonización de los territorios un proceso de recolonización de los territorios que lo mismo da que gobiernen los uh, otrora gobiernos del pasado, o que gobierne eh, quien dijo que iba a ser un cambio histórico en el país, que es esto que, que llaman la cuarta transformación. Porque el proceso de acumulación militarizada, delincuencial y la necropolítica continúan, y no vemos absolutamente ningún cambio, salvo la profundización de todo lo que existía antes. Y habiendo tenido una vida que me hace estar a salvo de las acusaciones de conservador y de apoyar a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera, eh, caracterizaría yo a la Cuarta Transformación particularmente en el tratamiento de, de su talón de Aquiles un talón muy grande eh, de la cuestión étnica de cómo eh, se, eh, se sitúa y se posiciona frente a los pueblos indígenas en este sentido veamos algunos de, de los elementos de esta, de esta acumulación militarizada y delincuencial en prim, primer lugar eh, la continuidad que da el actual gobierno a todos los proyectos que existían en el pasado, a los mega, estoy hablando de los megaproyectos que existían en el pasado. Eh, se redobla lo que fue el Tren Maya, el canal interoceánico eh, y el plan integral Morelos, que Tere nos, seguramente nos va a hablar sobre este tema en específico de castellanos, de Huesca, una sociedad, una población en resistencia, digna resistencia. Y en ese, eh, en esos eh, megaproyectos, pues eh, se sitúa la parte medular de lo que llaman las, eh, las grandes inversiones, las grandes transformaciones, que, que son defendidas a través de una retórica eh, que nos recuerdan las retóricas del pasado, o sea, el progreso, eh, ¿no? eh, el bienestar de las comunidades, el empleo, etc. Cada uno de estos eh, proyectos ha sido resistido por las comunidades y, y, y por la academia que, que no está en venta ni está en renta, y que no eh, se preocupa por la acumulación originaria curricular. Eh, y en ese sentido, hemos estado pues denunciando desde los territorios eh, los planes gubernamentales de cada uno de estos megaproyectos. En, en el Tren Maya, recientemente, colegas nuestros como eh, este, Gasparello, una compañera del, del DEAS, colega mía del Instituto, publicó un, un libro sobre el Tren Maya, eh, uno de los tantos que han surgido durante este tiempo tan corto, ya, ya, ya va para los cuatro años de este gobierno, y ahí eh, pues eh, se da cuenta desde el terreno, desde los territorios, de lo que esta mega obra significa. Yo tuve la oportunidad de, en enero y febrero de estar en Yucatán, en Campeche, y hacer un recorrido sobre, todo este, eh, sobre toda esta locura de, eh, ecocida, etnocida, que es este proyecto, y de darme cuenta de, pues, de las razones fundadas de las organizaciones indígenas que se plantean la resistencia contra ese proyecto. El canal interoceánico es también eh, un ejemplo de la imposición eh, del gobierno actual eh, sobre los territorios de los pueblos indígenas. Y, ahí se acaba de celebrar una eh, reunión en donde se celebró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre los Chimalapas, pero donde se sintetizó de manera clara eh, se, eh, la acumulación de resistencias a lo largo de todo el Canal interoceánico contra este megaproyecto. Son megaproyectos que eh, pues, se justifican, como lo dije, que por el turismo, que por pero no son precisamente proyectos que eh, se fundamenten eh, en una visión solo de carácter turístico, aunque sí la tienen fundadamente, pero es nuevamente el megaturismo, los, los proyectos de los grandes hoteleros, incluso se están haciendo readecuaciones en el Tremaya de acuerdo a los intereses de, los, de las grandes inversiones hoteleras que hay en la zona, para que beneficien o, o, o no perjudiquen. Eh, a estas inversiones eh, hoteleras, muchas de ellas eh, de capital español y eh, el, el Tren Maya eh, pues atravesará por toda una serie de territorios en donde se dan eh, hay eh, un agua subterránea, unos, son unos de los depósitos de agua subterránea más importantes del mundo y, y en donde todo esto eh, dará al traste con, con un entorno de por sí frágil en cuanto al suelo se refiere. No voy a repetir todos los argumentos que hay en contra del Tren Maya, pero en este megaproyecto, como en los demás, se da una situación anómala en cuanto a la legislación internacional se refiere, porque ni el Proyecto Integral Morelos, ni el Canal Interoceánico, ni el Tren Maya eh, han eh, hecho lo que mandata la legislación internacional eh, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la consulta libre, informada, de buena fe, eh, culturalmente adecuada de las comunidades indígenas. De tal manera que pues, eh, a Huesca no le preguntaron si quería se reabriera la, uh, este, la hidro, hidroeléctrica que está ahí e incluso eh, pues eh, dramáticamente para lo que el, la cuarta transformación significa pues en, en Huesca hemos oído ahí eh, este, los uh, pues los audios del discurso del presidente de la república cuando estuvo en Cuautla, me parece, y en donde habló en contra de este proyecto que equiparó, que es como poner un basurero tóxico en Jerusalén, dijo. Es como poner un basurero tóxico en, en Jerusalén. Fue así que dijo, ¿no, Tere? Y bueno, eh, poco después de entrar a su gobierno, fue también a Cuautla este, y... Ahí anunció que la obra iba porque iba y está sufriendo la comunidad de Huesca este, lo que es esta eh, terquedad gubernamental por querer abrir una hidroeléctrica que, que eh, en Europa la desecharían en, eh, según las condiciones técnicas que tienen en cuanto ambiente se refiere, pero que se insiste en imponer. Y lo mismo, ya se ha hablado también, suficiente, Teres nos hablará más sobre eso, lo que significa el gasoeducto, lo que significa todo lo que este proyecto tiene, que va acompañado también de lo que es esto que nos ha expuesto el compañero de Tlachinola, que es la, el permanente uso de una corporación capitalista que está en los territorios, que es eh, el crimen organizado. Hay que verlo como una empresa más. De hecho, es una empresa ya como Sambors tiene de todo. O sea, es maderera, es minera, eh, es, eh, se dedica, ¿no? A, díganme qué comercio y ahí está presente el crimen organizado. De esta manera y es que entra lo que podríamos llamar el proceso de acumulación delincuencial, en donde el crimen organizado recluta fuerza de trabajo eh, invade los territorios y entonces eh, es empleado como un martillo golpeteo, ¿no? un ariete permanente contra las comunidades. De tal forma que, por ejemplo, a, a, eh, a Samir... ...pues le, lo, lo mató... ...una de estas células del crimen organizado... ...lo fue a buscar a su casa y lo asesinó... ...en febrero... ...de hace tres años... ...¿verdad?... ...y... y así... ...pues eh, el gobierno actual ya tiene... ...un cúmulo de asesinatos... ...y ejecuciones extrajudiciales... ...de eh, resistentes y resistentas... ...a todos estos proyectos... ...dice el gobierno... ...que en cuanto a la minería se refiere... Que, que ellos no han dado concesiones no necesitan dar las concesiones con las que ya hay, que es un tercio del territorio nacional con eso tienen para dar y regalar a las concesionarias y eh, insisten en utilizar particularmente las compañías mineras a, eh, los, eh, al sicariato este, para imponer en las comunidades este, sus proyectos e irse en contra de los movimientos de, de resistencia este, como ya el tiempo se me ha eh, terminado yo diría que eh, en lo que a la cuarta transformación se refiere eh, la cuestión étnica, la cuestión del de tratamiento a las, pobl a las poblaciones indica, eh, indígenas del país eh, la invasión eh, a los territorios, el proceso de militarización que ya no me dio tiempo de exponer, pero que va en marcha y de militarismo eh, pues acompaña a esta cuarta transformación y nos hace ver que en nada eh, beneficia a, a los pueblos indígenas ni en nada beneficia eh, al propio país y a la nación mexicana, ni tampoco beneficia a esa antropología eh, que entrega sus saberes para defender este tipo de megaproyectos, que entre, entrega eh, su intelecto para servir como el, el sicariato eh, en las comunidades. En la academia hay quien, quien se dedica precisamente a defender todos estos procesos. Eh, otrora intelectuales que se distinguieron por su defensa de las comunidades, ahora se dedican a la defensa de un gobierno cuya retórica es una supuesta histórica cuarta transformación y que en la práctica es continuidad de los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Damos el uso del micrófono a Teresa Castellanos, del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Reciban un combativo saludo desde el Comité Huesca en Resistencia. Eh, yo soy parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Pertenezco a la Asamblea Permanente de los Pueblos del Estado de Morelos. Soy parte del Comité de Huesca en Resistencia, eh, que ha sido eh, formado a usos y costumbres por medio de una asamblea. Y también soy parte del CNI. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por compartirles un poco lo que sucede en mi comunidad. Mi comunidad es eh, una comunidad náhuatl, muy pequeña, de más o menos 1.200 habitantes. Se llama Santa Cruz Huesca, Morelos, en el municipio de Yecapistla, Morelos. Huesca significa lugar de la alegría, lugar de la risa un lugar que siempre ha vivido en solidaridad y desgraciadamente cuando llega este proyecto eh, impulsado por Felipe Calderón, eh, construido en el tiempo de eh, Peña Nieto y queriéndolo llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador, ya llevamos 10 años de luchar y de resistir en la comunidad, en donde eh, hemos visto muchas eh, violaciones a los derechos humanos. Es un proyecto que no fue avalado por la comunidad. En mi comunidad es una comunidad de usos y costumbres, por lo tanto, eh, el máximo poder es la Asamblea, a lo cual eh, hasta ahorita la CFE no ha informado de este proyecto y ya están a punto de arrancarlo. Eh, en el 2015 fueron las primeras pruebas que hizo este proyecto, esta termoeléctrica de ciclo combinado, y eh, los ruidos fueron de más de 110 decibeles, ustedes ya entenderán ¿no? a qué magnitud ha impactado auditivamente este proyecto. Cuando Andrés Manuel López Obrador entró como presidente, eh, lo Impulsó demasiado este proyecto cuando eh, en el 2015, en el 2014, que estaba en campaña electoral, llegó a Yecapistla a decir que estaba en contra de este proyecto, que no podía ser que eh, una termoeléctrica eh, puesta en tierra zapatista eh, no pudiera llevarse a cabo porque era una ofensa a aquel caudillo tan importante que es el general Emiliano Zapata Salazar. Y lo comparó con, con Jerusalén, ¿no? diciendo que era como poner un basurero tóxico en Jerusalén, como lo dijo Gilberto. no Pero desgraciadamente, cuando él ya es presidente de la República, se olvidó, se olvidó totalmente esas palabras que dijo, que México no era territorio, ¿no? Eh, que, que no era un, un territorio donde... Eh, quisieran eh, volver a, a ofender, ¿no? que no ya no eh, ya bastaba de ofensas, ¿no? que no era un territorio de conquistas, más sin en, en cambio ahora eh, pues eh, se le olvidó esas promesas que le hizo al pueblo porque dijo primero los de abajo, primero los pueblos, ya basta de un país pobre con eh, gobiernos ricos más en, en cambio nos ha dado un golpe muy fuerte. ¿no? Eh, nosotros decimos, no habíamos vivido una violencia tan grave con eh, el gobierno de Peña Nieto, que ha sido muy criticado ¿no? y que hemos visto todo lo que ha cometido, pero que no se atrevió siquiera a, a querer inaugurar este proyecto porque él miró ¿no? la resistencia de los pueblos, la indignación de los pueblos y que no era tan fácil ¿no? poder eh, llevar a cabo este proyecto a su término. No llegó a, a tal grado de lo que ha pasado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Eh, nosotros, eh, con toda esta lucha que hemos llevado, eh, de verdad que nos indigna tanto, puesto que en el 2019, cuando nosotros estuvimos en el Almeal, ahí en Cuautla, Morelos, donde creímos que Andrés Manuel López Obrador iba a, a favorecer a los pueblos, lo que, lo que hizo fue llamarnos radicales de izquierda, ultraconservadores. Ofendiéndonos, diciendo que no éramos de las comunidades y que traíamos intereses propios, que nosotros eh, recibíamos dinero extranjero, lo cual, eh, pues para nosotros ha sido eh, un golpe muy fuerte. Que viniera de Andrés Manuel López Obrador, quien hablaba eh, en apoyo a las comunidades, en apoyo a los, más, a los de más abajo. Eh, ahí es donde él dijo: viene la consulta, vamos a consultar al pueblo para que se decida si quieren la termoeléctrica o no. Pero también dijo: pero vamos a, a bajar el recibo de la luz y vamos a no cobrar a la comunidad donde está instalado este proyecto, eso se llama corrupción. ¿Por qué? Porque está hablando del favoritismo, está eh, utilizando el proyecto para poderlo impulsar eh, con el, la artimaña de vamos a bajar el precio de la luz y las comunidades eh, cercanas como es Huesca, pues que no pague luz. no Lo cual, aunque sea el presidente de la República, no lo puede hacer porque la CFE tiene sus propias directrices y en sus directrices no puede regalar la luz. Eso está en la CFE y lo pueden eh, checar. Bueno, pues eh, después de todo esto que dio a conocer de la consulta, 23 y 24, en esa fecha, es asesinado Samir Flores Soberanes. Es asesinado un, eh, un día después de haber estado con el superdelegado Hugo Eric Flores Cervantes, quien fue el encargado de llevar eh, información acerca del proyecto integral Morelos al estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Es indignante ¿No? Lo que ha sucedido en ese gobierno, cuando nosotros le dijimos a Andrés Manuel López Obrador que frenara esa consulta porque ya estaba bañada de sangre, nos ofende nuevamente y nos dice que nosotros utilizamos el asesinato de este activista porque ni el nombre supo decir, por, porque no podía decir el nombre. Que nosotros éramos los responsables y que por eso no podía pararse esa consulta, ¿no? Entonces, eh, nosotros pues hemos eh, intentado un acercamiento con, con Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Eh, desgraciadamente hasta ahorita no hemos obtenido respuesta por parte de él, ni por parte de, de, de toda su, su gente que trabaja al lado de él, que está encargada de, de hablar de este proyecto. Eh, le pedimos que llegara a la comunidad para que pudiéramos platicar y tampoco lo quiso hacer. Bueno, pues eh, ahora eh, estamos eh, en un momento eh, auge, no. Eh, la termoeléctrica está contaminando demasiado, eh, tenemos evidencia, eh, ahí el manifiesto de impacto ambiental dice que la termoeléctrica tendría que desechar sus aguas a una tratadora que se llama Rosales, ¿no? porque anterior decía que iba directamente al río Cuautla, el agua de regresión de la termo, pero metimos un amparo, el cual lo ganamos y ahora dice que las aguas tienen que ir directamente a la planta tratadora y desgraciadamente esa planta desemboca en el río Cuautla, o sea, es un disfraz total, ¿no? donde seguirán contaminando el agua del río Cuautla, donde se llevarán el agua el campesino, porque ya la, lo están haciendo, pero el, el manifiesto de Impacto Ambiental no dice que serán tiradas las aguas a las barrancas. Más sin en cambio, la CFE está haciendo tiradero de agua a las barrancas, matando peces, matando mojarra, matando tortuga casquito, que es endémica de mi comunidad. Por lo tanto, eh, este proyecto está eh, devastando aún sin estar funcionando. Lo que dicen ellos es que este proyecto ya está funcionando para que la lucha eh, baje, para que nosotros eh, no sigamos resistiendo, pero... Eh, la realidad es que no está funcionando, no está generando energía eléctrica, pero sí está contaminando. Y eh, pues nosotros no estamos en contra de, de los gobiernos, más bien estamos en contra de cómo gobiernan. ¿no? Eso es, nosotros no somos eh, ni priistas, ni panistas, ¿no? porque muchas veces dicen, ah, es que está en contra de Andrés Manuel López Obrador porque es priista porque le están pagando, porque es partidista. Les comento que no somos, somos antipartidistas nosotros, precisamente por toda esta situación que estamos viviendo. ¿no? Y la cuarta transformación no es más que una cuarta traición que ha eh, venido cometiéndose desde años anteriores y que lo está practicando ahora el que criticó mucho a aquellos malos gobiernos, el que nos ha... Eh, defraudado, el que sí es cierto ha sido presidente de la República por el aval de la comunidad, pero por esos engaños que ha venido cometiendo. En todas las comunidades eh, vemos eh, mucha violencia, en el estado de Morelos hay mucha violencia, más sin, en cambio no se puede erradicar. Vemos que está muy aliado el crimen organizado en todo esto. Somos eh, perseguidos, ¿no? dicen que que te, a todo esto te arriesgas cuando estás eh, defendiendo, ¿no? pero es demasiado lo que está pasando. Son muchos y muchas hermanas asesinados ya. Estamos hartos de que haya impunidad en nuestro país, de que no se respete la decisión de los pueblos, de que nos sirve que haya eh, un convenio que ha sido firmado por México, que es el convenio 169, si no está siendo llevado a cabo, si están violando los derechos humanos en todos lados, ¿por qué seguir eh, viviendo todo esto? ¿Por qué seguir asesinando? ¿Por qué seguir masacrando? ¿Por qué seguir desapareciendo? ¿Por qué no hay justicia en nuestro país? ¿Por qué seguimos soportando todo esto? Es indignante lo que estamos viviendo, todas y todos. En un país donde hay mucha riqueza, donde hay mucho que, que poder eh, explotar sin necesidad de eh, pues, eh, darle un golpe al, al, a nuestro planeta. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y más sin embargo, siguen eh, con sus megaproyectos, siguen con su devastación, siguen queriendo engañarnos, diciéndonos que en México hace falta energía eléctrica y que por eso están impulsando estos proyectos. Eh, para los que saben, eh, las termoeléctricas son obsoletas en Europa, ¿por qué en México se están trayendo? Tenemos ya eh, proyectadas más de 16 termoeléctricas en el país que nos van a devastar totalmente. Y que ahora, eh, por ejemplo, en Nagas en y Abengoa están diciendo que ya el gasoducto eh, va a ser eh, de este mexicano, ¿no? que ya se van a, van a vender su gasoducto. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué? Porque están viendo la resistencia, porque les estamos dando con la verdad, porque ese gasoducto es extranjero y porque lo que va a pasar es lo que ha pasado en Europa que las termoeléctricas se han ido, pero el gasoducto ahí está. Y que lo siguen pagando sin usarlo y qué es lo que nos va a pasar a nosotros los mexicanos. Vamos a seguir pagando un gasoducto que no vamos a usar. Y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está diciendo que la termoeléctrica ha costado muchos millones de pesos, pero ¿por qué no dice cuántos millones está costando el gasoducto? ¿Por qué no está hablando de eso? ¿Por qué no nos dice la verdad? ¿Por qué quiere engañar a la sociedad? Bueno, mi tiempo se acaba y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Quisiera contarles muchas cosas ¿no? que están pasando, pero el tiempo no nos da. Pero muchas gracias por escucharme. Samir, vive la lucha, sigue. Agua, sí, termo, no. Que vivan los pueblos que resisten. Gracias. Muchas gracias Tere Castellanos y ahora pasamos con la novela Carlón de la tribu Yaqui. Muchas gracias. Creo que tengo una presentación. Bueno, de todas maneras tengo que empezar hablando del despojo hídrico de los Yaquis porque pues bueno, primero que nada, buenos días, perdón, y gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder eh, platicar un poco de lo que está sucediendo eh, con, con el pueblo yaqui. Ya y más que nada, eh, voy a comenzar hablando del despojo hídrico. Bueno, aquí, están, aquí les presento algunas de las situaciones a las que nos hemos estado enfrentando. Eh, pero quiero empezar con el despojo hídrico de los yaquis que comienza con la modernización política y económica emprendida por el Estado, cuando empieza a usufructuar los recursos naturales de forma diferente. El capitalismo con su avance ocasionó la invasión de los territorios indígenas, desde que el Estado y las empresas privadas comienzan a controlar y desviar el agua del río Yaqui. Esto durante el porfiriato con el plan de irrigación y colonización. Desde la guerra contra los Yaquis, la compañía Richardson comienza la redistribución del agua a lo que hoy es, como, es conocido como Distrito 041. Y esto pues a inicios de los 1900 se ofrece en California lotes en venta en el Valle del Yaqui, ofreciéndola como la tierra más fértil, fértil del mundo. Eh, la compañía produjo la invasión de terrenos que formaron parte del territorio ancestral de los yaquis, eh, pero los yaquis, claro, ya se habían dado cuenta que se estaba sacando del río, pero todavía estaba la campaña contra los yaquis, estaba la revolución, eh, y pues para seguir manteniendo el control sobre los yaquis, pues se instalaron colonias militares dentro del territorio. Desde el incremento del control sobre los recursos naturales, sobre todo del reencausar el río Yaqui, con grandes, tenía grandes problemas hidráulicos con los escurrimientos que provocaban inundaciones y destrucción de la infraestructura, y a la vez no producía suficientes volúmenes de agua para el riego agrícola. Por eso, o por, porque se y por eso se propuso la construcción de una presa en el Cañón de la Agostura, arriba en el delta, y pues para regular el flujo del río. Y por supuesto controlar las avenidas y almacenamientos de grandes volúmenes. Allí con el almacenamiento y control de las avenidas, los que no eran parte del territorio yaqui ya o los que habían sido invitados a comprar lotes, por supuesto que ellos no sabían cómo vivir en esa parte del delta. Los yaquis pues han sido nómadas eh, antes de esto y pues ellos se movían porque pues se movían el río, el cauce del río con sus crecientes y avenidas los movía y es por eso que se movían constantemente. que tengan una visión más o menos de dónde estamos. Eh, bueno, es, lo que está de morado, eso es el territorio yaqui ya y pues ahí están algunos de los pueblos y todas las eh, naranjas pues son concesiones mineras. Dentro del territorio yaqui ya pues hay unos cuadritos naranjas que pues ya son concesiones mineras. Bueno, entonces este… este mapita les va a servir para lo que voy a seguir explicando. Bueno, entonces la compañía Richardson en 1909 obtiene la concesión para gestionar agua de riego, permitiendo la administración del recurso y con ello pues nace la hidrocracia, eh, lo que hoy sería la Comisión Nacional del Agua. Eh, en 1936 se inició esta, la presa Lázaro Cárdenas, terminándose en 1942 y el, y ya con el control de las avenidas del río en cierta forma, y pues la disponibilidad de agua para el riego de los agricultores que habían comprado lotes en el territorio original del pueblo yaqui. Y la mayoría de ellas, pues, fue distribuida en mayor porcentaje a la margen izquierda del río yaqui, que esa es la que está de azul desde entonces. Nosotros, como los, eh, los yaquis, pues está… Creo que lo verdecito. Desde entonces ya pues ya teníamos algunas tierras de riego, pero a medida que la compañía iba vendiendo, iba avanzando, eh, pues ellos tienen en los 1900 a, los, a 1936 como unas casi unas 100 mil hectáreas y los YX pues apenas tenemos unas 6.000 mil hectáreas de riego. Después, aún con la restitución y dotación de aguas almacenado en la presa de la Angostura, y así tener suficiente agua para el riego, pero el apoyo fue suspendido después del presidente Lázaro Cárdenas y fue disminuyendo desde la construcción de las diferentes presas que tiene la cuenca del río Yaqui. Actualmente con el agua controlada por el distrito de Riego 041, la siembra, ellos siembran más de 200.000 mil hectáreas, mientras que en territorio ya que apenas son 22.000 mil aproximadamente y pues son 22.000 mil porque han ido reduciendo. Antes habíamos llegado hasta 25 mil hectáreas y ahora estos 22 en su mayoría están rentados también a, a los mismos que tienen eh, la mayor parte del agua. Pues es evidente la discriminación a los yaquis, primero, sin las avenidas de los ríos, los yaquis dejaron su agricultura de subsistencia a las orillas de la ribera. Se tenía de alguna manera una soberanía alimentaria, desaparecieron algunas prácticas dedicadas al agua y a la tierra, dejó de correr el río Yaqui, eventualmente, y ya no se tuvo acceso a alguna de las flora y fauna ribereña. Después viene un poco, antes de 2010, eh, la hidrocracia del 041 con los yaquis, a solicitar apoyo o una alianza al pueblo yaqui para defender el agua del río yaqui. Y aquí vienen otros paradigmas con ello, que hay sequía, y si sí la hay, para los yaquis, porque el río fue desviado, que esto va a afectar gravemente al pueblo yaqui, y sí es cierto, porque limita cada vez más el agua que debe llegar a los pueblos. Se tandea el agua en cierta, bueno en muchas partes de los pueblos yaquis, eh, se tandea el agua en Hermosillo, pero no le tandean las aguas a las grandes empresas. Bueno, entonces, ya con eso, pues se, bueno, se alió con los, eh, con los quienes han desviado nuestro río, pensando de que en un futuro, pues tal vez tengamos justicia y porque ahora somos compas, pues esto va a ser diferente. Pero pues sí, hubo una fuerte lucha a partir del 2010, eh, algunos compañeros yaquis fueron presos, eh, perseguidos y pues también asesinados últimamente. Esto por la cuestión del agua. Pero también hay otro acueducto que pasa por territorio yaqui y creo que es es uno, bueno, pasa por el territorio yaqui y eso fue desde los noventas, entre los 90 noventas a los 95 y por ahí. Eh, cuando se negoció el paso del acueducto que llevaría agua a, a Guaymas y a San Carlos, eh, con los yaquis se negoció de que tenía, bueno, sí vamos a dejar pasar el acueducto, pero también nosotros como pueblo yaqui necesitamos agua, o sea, conectar a todos nuestros pueblos a ese acueducto. Sí se hizo un acuerdo, eh, eso fue en el noventa y tantos, hoy ya es 2022, y no estamos conectados a ese acueducto. Eh, después de, de estas acciones, pues en el 2015 empieza el gasoducto. A ver, quiero... Bueno, aquí alguno, este, pues la sequía continúa, un, un letero del distrito de Río 041, pero pues está a la orilla de un gran canal que pues está llevando agua para sus predios. Y claro, te tienen que ir, crear paradigmas para que pues las crea uno y pues tenga que actuar en contra o a favor. Pues sí, aquí está la zona de, de la compañía pues… Vendió, bueno. Bueno, y este es, eh, les estaba hablando del gasoducto, que pues uh, empezó, empezaron las negociaciones o dice la consulta desde el 2014, pero no, bueno, se tenía que hacer una consulta de forma pertinente a la cultura. Claro, eso no sucedió. Eh, nos vinieron a hablar muy... Bueno, nos vinieron a traer nuevos paradigmas, porque primero nos dijeron, sí, el gasoducto es va, va a ser bueno porque pues les va a traer trabajo, eh, van a llegar empresas a su territorio, su tierra va a tener plusvalía, y eso claro que no nos sonó para nada. ¿Para qué queremos que nuestra tierra tenga plusvalía si no la queremos vender? Es lo que menos queremos. Y ahí este, alertaron alguna, algunos focos, en, colgaron en nuestra en nuestra forma de pensar, de subsistir o seguir existiendo como pueblo, y pues decidimos hacer una eh, un consenso dentro del pueblo, ya que claro, estamos invitando a que todos los pueblos hicieran lo mismo, pero creo que en otros pueblos sucedió otra cosa. Entonces, como pueblo de Loma de Bacum, hicimos nuestra propia consulta y a través de consenso, toda la comunidad dijo, no, no puede no puede pasar este gasoducto por aquí, Además, porque ya la empresa tenía un plan B antes de, antes de empezar y todavía no empezaba cuando te, tuvimos nuestra asamblea. Le dijimos a, la, a los representantes de la empresa y de la Secretaría de Energía que no, mejor que optaran por su plan B. Pero en vez de eso, eh, los representantes nos empezaron a presionar, entonces ya no está siendo libre si se va a hacer una consulta. Eh, dijeron, es que nomás tenemos hasta el 30 de mayo y era un veintitanto de abril cuando vinieron a decirnos que pues necesitaban hacer una consulta para que nos den su consentimiento un consentimiento para hacer una consulta eso era pero al mismo tiempo en ese documento decía que estábamos dando nuestro consentimiento para que se hicieran las exploraciones que se tenía que hacer por donde iba a pasar el, el gasoducto y pues y en consenso decidió la, la comunidad de Loma de Bacum que no quería que pasara el gasoducto por ahí. Porque pues se dicen que nosotros somos este, pobres, que no tenemos visión y todas esas cosas que siempre se le atribuye a la gente que pues, se supone que es inculta. <risa> pues Pero vimos otras otros peligros que nos podía traer el gasoducto y pues no se puede. Pero empezamos a ser presionados, a ser amenazados pues hasta, hasta hubo un enfrentamiento por la decisión del gasoducto. Porque los otros pueblos eh, crearon una autoridad para, la, para nuestro pueblo, porque querían que se desistiera de una demanda de amparo que habíamos interpuesto para detener la construcción del gasoducto, porque empezó a trabajar a pesar de que todavía no había un consenso total de los ocho pueblos, porque así se toman las decisiones dentro de la tribu y aquí, porque lo que tiene que ver con tierra y agua, pues nos concierne a todos, no solamente a quienes van a firmar como representantes de nuestros pueblos. Y así fue, este eh, quisieron, quisieron imponer y por eso sucedió el, un choque el 21 de octubre del 2016 donde muere una persona y por supuesto culpan a alguien de nuestras de nuestra guardia como el asesino que ahora está preso, que es Fidencio Aldama Pérez, quien pues trae, sí traía un arma, pero traía un arma 45 y el muerto fue, fue muerto con una 22. Pero eso no sirvió de nada. Eh, los peritajes dijeron que el arma puede ser haber sido modificada y que puede disparar una 22 quedamos con eso. Pero cuando estábamos viendo esta situación del gasoducto y buscando información para compartirlo con la comunidad, porque pues tampoco nos dejaron un CD y unas cuantas hojas, aquí tienen la información, porque la consulta pues tiene que ser con información previa y libre, informada, pues aquí está el CD, aquí está la información y quién nos la va a contar, quién nos va a explicar esto. Y pues tuvimos que empezar a buscar eh, por nuestros propios medios la información y encontramos que había concesiones mineras y pues ya hace rato las mostramos aquí, creo que son dos en, en, territorio ya, en el territorio de Loma de Bacón. Bueno, por mientras, no, pero mientras les voy a mostrar lo del gasoducto. Bueno, ya que teníamos un amparo y la empresa seguía, continúa eh, trabajando porque le apuesta a que pues es un hecho consumado o que nosotros estamos este, haciendo daños. Bueno, entonces la empresa continuaba y continuaba y nosotros presentábamos pruebas, fotografías, testimonios, pero eso no nos hacía valer. Entonces, pues lo que hicimos pues fue ir a cortar un pedazo de tubo. Aquí está el tubo y pues ahí es donde se ha sacado el tubo del gasoducto. Bueno, está bien. Sí, no, no nos puede reclamar porque según la empresa no está construyendo, entonces no nos puede venir a reclamar. Y bueno, eso fue lo que hicimos y ya empezaron a decir que está, habíamos cometido vandalismo en contra de la empresa, pero si nosotros no le habíamos dado permiso que pasara por nuestro territorio. Entonces, pues claro, es, te, te estoy diciendo legalmente que no puedes, te estoy diciendo a través de los medios que no puedes, pero me está ignorando, a ver si así, si me haces caso. Bueno, entonces, bueno, después de eso, a ver, bueno, hemos estado en esta lucha y cada vez que se promueve pues la cuestión del gasoducto y, y cada lucha que se ha promovido, eh, bueno, se promueve una, siempre una demanda de demanda agraria en contra del pueblo yaqui, eh, reclamando que están, que ellos habían sido dotados de tierra que pertenece al territorio ancestral antes de la restitución de Lázaro Cárdenas. Y siempre nos están eh, moviendo con eso. Pero como pueblo de Loma de Bacum, nos hemos quedado solos eh, a partir del gasoducto, a partir de que descubrimos las concesiones mineras. Y pues el año pasado nos desaparecieron a 10 personas, siete de ellos son yaquis, y hasta el momento, pues solo se han encontrado algunos restos óseos. Y pues creo que ya se me acabó el tiempo, pero pues estamos, creo, creo que mostré la gran parte de la problemática que estamos viviendo como pueblo y aquí. Gracias. Muchas gracias, Anabela Carlón. Tenemos todavía unos minutos para comentarios y preguntas, en la cual. Pues los compañeros pueden, y compañeras pueden ampliar algunas de las cuestiones que quedaron todavía en la mesa. Allá atrás y luego aquí. Juntamos unas cinco preguntas o comentarios y para dar paso a… Sí, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones de todas las ponentes y los ponentes. Eh, mi pregunta sería específicamente para pues, las compañeras que vienen de las comunidades de resistencia de las que nos acaban de hablar y es específicamente cuáles son las estrategias de, de resistencia que han implementado a partir de estas estrategias de despojo y de las estrategias o los intentos de debilitar el tejido social de las comunidades al interior? ¿Cómo, cómo es que responden como comunidades frente a todas estas estrategias que implementa pues, el Estado y también las empresas que intentan realizar estos eh, procesos de despojo? Eh, buenas tardes, eh, quiero agradecer al panel eh, su presentación, a la compañera Huesca, Ricardo, Anabela, eh, Gilberto, tú has sido un académico comprometido profundamente e históricamente con las luchas de los pueblos. Eh, solamente quiero eh, agregar con licencia de dos barbones que un fantasma recorre México. El fantasma de la insurgencia. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Liliana Pardo Montenegro de Bogotá, Colombia. Les pues quería darles un saludo en términos de los procesos de resistencia desde un país que ha sabido resistir durante muchos años. Este escenario que nos exponen, digamos, desde los distintos procesos críticos frente a los gobiernos mexicanos y la decisión de perforar el territorio por medio de la inversión extranjera directa en el extractivismo minero energético, claramente nos muestra que es semejante a lo que vivimos en nuestro territorio, Así no se ha declarado que México tiene un conflicto interno social y armado, pues realmente vemos que hay procesos de organizaciones y lucha armada. Esto nos plantea como en, en, en, en el nivel teórico unas aproximaciones que lo mencionaba Gilberto en términos de William Robinson. Parece que también debería acercarse y mencionarse los conceptos de acumulación originaria y de retornar a Marx en el Capital y a David Herbie en términos de acumulación por desposesión. Y claramente esas dos nociones están en la crítica al capitalismo. Es decir, el problema sigue y ha sido y esperemos que no siga siendo por mucho tiempo el sistema capitalista donde hay acumulación, en este caso acumulación de recursos, esa acumulación de capital, y esa acumulación de capital por los dueños de la producción en contra de los pueblos y en contra de la clase de los trabajadores. Y allí pues hay procesos también organizativos en términos partidarios, porque no solo los partidos son los oficialistas que están en el Estado o han estado, sino también hay partidos de los trabajadores y partidos comunistas que han estado luchando contra el sistema capitalista. Buen día con todas, con todos. Eh, muchas gracias por, por el panel, nos deja eh, un piso muy importante para seguir reflexionando todo este día, esta jornada que tenemos por delante y quería eh, hacerles tres cuestiones o preguntas eh, a raíz de las intervenciones en general y de lo que había planteado el maestro Gilberto. Eh, una de ellas eh, es eh, la, la, la presencia, digamos, evidente que se pone de manifiesto sobre el peso que tiene el crimen eh, organizado en esta fase del capital. Y me, me pregunto si, si esta fase de, de descomposición no tiene muchas analogías o similitudes respecto de la fase originaria, ¿no? Si, el crimen organizado de hoy no nos remite al siglo XVI, donde los actores eran eh, hombres armados violentos que emprendían guerras de conquista en nombre de la civilización y el progreso, con otras retóricas, donde los protagonistas eran adelantados, bandeirantes, traficantes de esclavos, compañías de indias, eh, piratas, y donde... La violencia no, no distinguía entre lo legal y lo ilegal, etcétera. Esa es una. La otra, eh, Gilberto dijo que la Cuarta Transformación tenía un problema con su talón de Aquiles, la etnicidad. Eh, yo diría, creo que no es solo la Cuarta Transformación, sino los gobiernos progresistas, uno, y eh, creo que no es la cuestión étnica, creo que es la cuestión de la colonialidad. Porque, eh, digamos, más allá de que específicamente quienes sufren la violencia colonial son los territorios y los pueblos indígenas, hay, hay una colonialidad que afecta a, a, a toda la sociedad, que hace de América Latina un territorio sin, sin rumbo, una, una, una sociedad perdida, ¿no? Eh, y que precisamente recluta apoyos en, en sectores populares que siguen creyendo en ese viejo imaginario perimido que habló Gilberto del progreso, del desarrollo, etcétera. Y la tercera cuestión, eh, más directamente, sí a Gilberto que habló de, de la academia rentada y dijo otro otro adjetivo que me, me, me perdí, pero bueno, en todo caso, eh, la pregunta es eh, cómo ve eh, hoy eh, el rol de la academia. De, de nosotros en particular y de, y, de, y de Claxo en particular en este, en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos 20 minutos de, para que los expositores hagan sus uh, presentaciones respondiendo o comentando a las intervenciones. Solamente quiero mencionar que lo que se trata en realidad es una lucha de clases violenta que afecta a toda la población y que atraviesa, por supuesto, la cuestión étnica, de género, etcétera, pero no perdamos de vista que se trata de una lucha de clases. Bueno, en cuanto a la respuesta de qué es lo que hicimos para lo del tejido social… Hay unas cosas muy importantes que hemos aprendido de otros pueblos y cuando nos reunimos o cuando nos encontramos siempre hay cosas importantes que compartir y recuerdo a un celtal, creo que sí era celtal, y le pregunté que si cómo ellos mantenían, si era de las abejas, entonces le pregunté que si cómo ellos mantenían unidos, entonces me dijo una cosa tan simple y sencilla, no andamos creyendo cualquier cosa, si, de, si me dicen algo la persona que ya dijo esto, vas y le preguntas, ¿Por qué. si es cierto que esa es su postura o no, y eso lo pusimos mucho en práctica, eh, más que nada en la cuestión del gasoducto, porque pues el otro problema del gasoducto era, es un asunto mucho más grande. Pero sí, en la cuestión del gasoducto nos unimos, por eso es que tuvimos un consenso cuando decidimos que no queríamos que pasara el gasoducto por nuestro territorio. Pero sí, empezaron a llegar los panfletos diciendo pues que eh, nosotros estábamos promoviendo, eh, porque pues, teníamos intereses con el narcotráfico, que éramos guachicoleros nos hicieron videos, en fin, nos estigmatizaron… Y pues actualmente estamos criminalizados, porque hay algunas denuncias en contra de las autoridades tradicionales, que pues son los que habían firmado la demanda de amparo. Pero sí eh, sí se ha mermado significativamente, pero no dura mucho, porque al fin y al cabo, como comunidad o como yaquis o como nación, vamos a estar ahí. Ahí está nuestra raíz y pues… Solamente son apariencias a veces de lo que se aprovecha mucho los medios de comunicación. Cuando una persona está en desacuerdo, ah, los yaquis de tal pueblo, ya con que una persona de ese pueblo dice eso, ya. Los yaquis de tal pueblo no aceptan esto por X o por otra cosa. Entonces, estamos muy atentos a, a ver qué te están diciendo, quién lo está diciendo y por qué lo está haciendo. Gracias. Bueno… Eh, yo tratando de partir desde la experiencia de, de Tlachi, yo les compartiría también que creo que por ejemplo cuando, y lo decía un poco Gilberto López, ¿no? ah, en el tema de la militarización, creo que hay muchas cosas y pensando en las preguntas que se hicieron acá, que hay continuidades que a veces no vemos y hay presencias que a veces ignoramos, pero que de hecho llevan mucho tiempo existiendo y actualizándose y cambiando quizá un poco de nombre. Y esto lo pienso directamente con el tema de la militarización, por ejemplo. En Guerrero y en México se ha hablado mucho de que a partir del 2006 se da un levantamiento de la militarización por la guerra contra el narcotráfico y todo se focaliza ahí. Pero cuando uno ve la historia de cerca de lo que pasa en Guerrero desde hace muchos años, casi que no hay ningún momento en su historia en la cual no haya existido militarización. Ha sido distinta, se ha ido actualizando, pero desde la fundación del Estado eso pasa y la violencia está ahí. Y sigue estando. Por ejemplo, otro de los periodos que se suele focalizar mucho, ¿no? la guerra llamada Guerra Sucia, guerra de guerrillas aquí en México. Se dice, bueno, eso fue un tema, incluso se hizo una comisión de la verdad para el esclarecimiento y se dice eso, podemos mapearlo desde los 60s hasta los 90s pero eso es totalmente artificial porque tan solo, por ejemplo, en 1998 ocurrió otra masacre, la masacre del Charco, en teoría contra eh, células de la insurgencia que estaban presentes en el estado de Guerrero y eso se ha mantenido y después, por ejemplo, tenemos la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa en 2014 y de nuevo vuelve a estar presente el ejército, las fuerzas armadas, es decir, esas, esas continuidades siguen estando allí, ¿no? Y se preguntaba si lo del crimen organizado en esta fase del capital, si no tiene mucha relación con la acumulación originaria o hace referencia a eso, ¿no? Yo creo que estas ideas de la acumulación por militarización o delincuencial actualizan mucho esa, esa lectura, pero además también diría que, pues, creo que desde muchos pueblos en resistencia y comunidades podrían decirnos, es que eso nunca se ha ido. O sea, no, no podríamos hablar de que hubo un momento previo de acumulación originaria y entonces hoy día ya no lo es. Para esos lugares de los banderantes o de los colonizadores que no distinguían entre legal y legal, sigue pasando, sigue actualizándose en los hechos. Y esa sigue siendo más bien la regla. Y sobre la cuestión de este gobierno y si además desde todos los gobiernos progresistas hace talón de Aquiles, pues yo, yo creo que desde acá se podría decir que se coincide. Pero también hay diferencias y es importante notarlas porque de hecho creo que es parte del problema saber distinguir dónde este gobierno se despliega de formas distintas. ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es yo creo que en ningún lugar hubiéramos escuchado quizá previamente una frase como que el etnocidio tiene una cara positiva, que es el desarrollo, que fue lo que en algún momento se llegó a decir sobre el Tren Maya. Quizá gobiernos previos no hubieran llegado a ese nivel de creatividad y de cercanía de formas para justificar lo que hacen. Y bueno, desde ahí también recordar que a pesar de todo, la lucha se sigue dando de nuevo en la raya, en resistencia y utilizando las herramientas que los pueblos y comunidades tienen a su disposición para resistir a todas estas dinámicas violentas. Bueno, eh, nosotros las estrategias que hemos tenido para esta lucha, en primero fue difundir en las comunidades más cercanas, donde estaba pasando el gasoducto y donde afectaría directamente eh, la contaminación de la termoeléctrica. Fuimos a proyectar y eh, buscamos un video donde… Eh, alguna generadora de energía eléctrica pudiera hacer alguna contaminación. Y encontramos una, un video donde está este mi vecina, la Termo. Ahí eh, eh, llevamos ese, esa proyección a las comunidades y nos ayudó mucho a que la gente entendiera y que pudiera eh, como darse cuenta de lo que iba a suceder con esta termoeléctrica de ciclo combinado, que aunque la, mi vecina la termo no era este, igual de impactante, no, porque se supone la termoeléctrica de ciclo combinado es una de las más limpias, no, pero aparentemente no, entonces… Este, pues esa fue una forma de organizar también las asambleas. Las asambleas en las comunidades son una forma de organizar y de poder eh, llevar la información eh, correcta y donde la gente es la que decide si, si quiere participar o no. Eh, para nosotros nos ha, ha ayudado mucho a hablar con la verdad, investigar primero lo que es el proyecto y llevarlo a las comunidades para que, no nos pudieran decir, este, nos mientes, cuando nos decían, estás mintiendo, nosotros les dábamos los argumentos no, que eran los reales y así fue como nosotros fuimos organizándonos, no solamente en la comunidad, sino también a más comunidades que no creían y que de repente, por ejemplo, en los altos de Morelos, ahí en Tetela del Volcán, nos decían, ah, ¿cuál agua se van a llevar? Nosotros tenemos agua para aventar para arriba, ¿no? Y hoy resulta que los Altos de Morelos no tiene agua, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué razón tenía la gente de Huesca cuando nos vino a querer abrir los ojos y nosotros los cerramos y les, eh, les ofendimos, ¿no? Allá la igual, ¿no? Les dijimos, se van a llevar su agua, pero como los ejidatarios creen que por eh, eh, ser parte de, de un. Eh, luchador muy importante que fue el general Emiliano Zapata Salazar y viviendo en tierra del general, se sentían con un poder eh, diferente y que ah, tenían un respeto, ¿no? Y desgraciadamente se vinieron eh, eh, a topar cuando les entubaron el agua y dijeron, ay caray, no, sí está difícil, ¿no? Sí es cierto lo que decían y sí es cierto lo que, lo que vinieron a informar hace años, ¿no? Y los que entonces no le entraron, ahora le están entrando, ¿no? Eh, realmente eso ha sido muy importante para nosotros eh, poder organizarnos eh, en las comunidades, llevar la información, pero siempre habla con la verdad, porque si tú no hablas con la verdad, nunca vas a tener credibilidad, ¿no? Y pues eh, con respecto a, a, este, pues, si la cuarta transformación… Eh, es o no buena, ¿no? yo creo que, que cada, cada quien eh, se da cuenta de cómo se está rigiendo el país, no es un partido político, no No estamos en contra, como ya lo dije hace, hace un momento, es la realidad que estamos viendo y muchos de ustedes, no. Eh, por ejemplo, si estuviera ahorita gobernando Peña Nieto, no es, cuántas manifestaciones no estarían haciendo, por ejemplo, por el alza de gasolina que estaba en ese entonces y que sigue estando, ¿no? Cuando nos prometieron que ya no iba a subir, ¿no? Eh, toda la violencia que se está dando, cuántos no ya se estuvieran manifestando, más sin en cambio por eh, creer que este gobierno es diferente, eh, le dan la oportunidad y, y no, no se permiten hacer tanta manifestación, ¿no? Cuando si estuviera, ya les dije, Peña Nieto, uf, ¿no? Ahorita estuvieran casi quemando el palacio, pero bueno, eh, creo que eh, lo principal es, es defender la tierra, defender la vida, ¿no? defender el agua. El agua es muy importante, y es un punto clave también en donde nosotros hemos tenido esa estrategia para poder llegar a, hasta los rincones con la gente. El agua está escaseando mucho, pero no porque la estemos tirando ni estemos este, haciendo mal uso de ella, no. más bien porque grandes empresas la están acaparando, porque las grandes mineras la están contaminando, porque están haciendo contaminación de nuestras aguas y nos dicen que ya no hay agua, pero sí hay agua, lo que pasa es que está contaminada, esa es la realidad. no. Y la prioridad es para aquellas gentes que tienen el capital, no. y aunque las comunidades seamos las dueñas del agua, seamos los dueños de nuestro territorio, siempre nos van a pisar, ¿por qué? Porque el que tiene más poder es el que decide a dónde va todo ese, esa agua y todo, todo ese beneficio. ¿no? Y nosotros decimos, los que, los que vivimos en las comunidades, si no existieran luchadores sociales, si no existieran pueblos resistiendo, ahorita las grandes ciudades no tuvieran gota de agua y deberíamos de apoyar a esas comunidades, deberíamos de sumarnos a esas comunidades, deberíamos de ir a esas comunidades, a escuchar a esa gente, no a escucharme a mí, no a escuchar a los compañeros que estamos acá, compañeras. Vayan y escuchen a la gente que vive en los pueblos, vayan y sientan la tierra y tenganla en sus manos, vayan y cosechen un elote, vayan y siembrenla, y se van a dar cuenta el amor que nosotros las de las comunidades, le tenemos a nuestra madre tierra y por eso la defendemos. Y hay crimen organizado en nuestras comunidades, sí, y nos están golpeando y nos están amenazando. Y en mi caso yo estoy amenazada y fui golpeada ya junto con mis hijas y me amenazaron con, si seguía yo en estos movimientos, me iban a, a levantar a mis hijas y prostituirlas. Y me iban a ir a balear mi casa y me iban a desaparecer y me iban a cortar en cachos. ¿Y saben qué? Es más grande el amor a la Madre Tierra, es más grande el amor a nuestros hijos y dejarles un mejor futuro, porque a final de cuentas, si yo me salgo de esta lucha, van a hacer lo que quieran, como quiera lo van a hacer, por eso no me salgo, porque yo no tengo nada que ofrecerle a mis hijas, pero sí quiero que vivan sanas, que mañana vean mis nietos, mis, mis nietos, las estrellas, que conozcan los animales que hoy conozco yo, que conozcan las frutas, que conozcan las verduras, que conozcan los mantos friáticos, que no se desaparezcan, por eso seguimos, yo creo aquí, no creo que sea nada más mi pensamiento, yo creo que es la de todas y todos los que luchamos, si sí tenemos miedo, claro que sí, pero el miedo más grande es quedarnos sin agua, ese es el miedo más grande, por eso seguimos aquí resistiendo y luchando y por eso vamos a seguir y no nos va a frenar nada, yo creo que eh, primero está eh, nuestro planeta, nuestra forma de vivir, nuestros territorios, nuestros usos y costumbres. No tengamos miedo, no nos echemos para atrás, porque el crimen organizado, eso es lo que hace organizarse para poder eh, lograr su objetivo y con nosotros yo creo que tenemos que ser más inteligentes y tenemos que hacer muchas cosas por esta madre tierra. Muchas gracias. Tenemos eh, solamente ocho minutos para poder pasar a la siguiente mesa. Bueno, muy brevemente, estamos en un congreso eh, académico y… La academia tiene que decidirse si, si, si quiere seguir sirviendo a las corporaciones, a los gobiernos capitalistas o sirve a los pueblos. Es parte populi, es parte príncipe, para un latinajo. Hemos estado denunciando el involucramiento de la antropología. Eh, en este libro, estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos, manuales, mentalidades y uso de la antropología, denuncié el uso de la antropología en Irak y en Afganistán por parte del gobierno de los Estados Unidos que introdujo eh, un programa que le llamó Sistema Operativo de Investigación Humana en el Terreno, en donde cada una de las brigadas eh, de combate de los Estados Unidos en Irak tenía este tipo de equipos con sociólogos, con antropólogos, con economistas, etcétera, que estaban dando los datos necesarios para que la guerra de ocupación de esos países sea para eh, beneficio de los Estados Unidos en este caso. Ellos mantienen corporativos como la Minerva Initiative, que premia investigaciones eh, eh, que están eh, al servicio de los intereses corporativos y militares de los Estados Unidos. Eh, estos antropólogos se involucraron directamente ahí. Nosotros denunciamos ese involucramiento y hay eh, colegios de antropólogos en nuestros respectivos países que no se pronuncian sobre esos programas. Denunciamos eh, los programas de los geógrafos también contra insurgentes que tienen su sede en la Universidad de Kansas y que eh, eh, están utilizando la Minerva Initiative para hacer proyectos de investigación como las que se denunciaron aquí en Oaxaca. Y de aquí de Oaxaca se fueron eh, a Costa Rica, se fueron eh, a Honduras, en donde les dieron cobijo universidades prestigiadas de, este, de Centroamérica, les dieron cobijo a estos geógrafos contrainsurgentes, entre ellos uno de, eh, de estos geógrafos contrainsurgentes, Demarés, eh, Teniente Coronel del Ejército de los Estados Unidos, ahora PhD en geografía, recibido por la Universidad de Kansas. Ese, eh, ese tipejo, por no decir otra cosa, este, eh, tiene la hipótesis de que eh, los, ah, eh, los problemas de terrorismo y los problemas de ocupación de este eh, de los Estados Unidos eh, es por la propiedad colectiva de la tierra esa es la propiedad colectiva de la tierra de la tierra es la causa de la criminalidad y la insurgencia, entonces pues compañeros, compañeras eh, no hay de otra eh, por eso yo decía o, o, o nos, des, nos dedicamos a, a, a la a la acumulación originaria curricular, ¿verdad?, este, eh, publicando en reconocidos revistas de prestigio internacional, según dice el SNI, y que eh, este, pase eh, solamente por ahí nuestra presencia en la academia, o estamos del lado de los pueblos, eh, en el terreno, en sus luchas, en sus resistencias, y, y somos, pues, eh, intelectuales del pueblo no intelectuales del príncipe gracias muchas gracias a todas y todos los expositores y pasamos a la siguiente mesa gracias bueno eh, llamamos a, a Tawalpa Sofía Enciso de Un Salto de Vida México a Claudio González de la Universidad de Federal de Pernambuco, Brasil Hernán Gutiérrez de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, Argentina y a Juan Carlos Vea de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona del Istmo de México eh, además también al, a los compañeros, las compañeras que han, han solicitado un espacio y nosotros les queremos abrir el espacio porque nos parece importante la minga indígena de Colombia si tienen presentaciones en PowerPoint, las podemos entregar en la parte de atrás. Eh, tenemos un recambio de máximo cinco minutos mientras nos organizamos y vamos con la mesa número dos.